Cuántas noches pienso en ti No puedo fingir, estoy loco por ti Si tú no estás aquí, no puedo sonreír La conocí sin pensar Me enamoré de su forma de hablar Y así te hice para mí Dame un chance, baby Sé que yo no soy perfecto, tengo mil defectos A pesar de ellos yo te voy a amar Yo te voy a amar Llegué el corazón, y sin condición, me volví a enamorar, de ti amor No sé lo que vi en ti, y si yo sé que yo no lo veo, en nadie más estupideces yo no voy a caer en el fuego otra vez por más que me insistas no voy a creer porque tú eres mi vida mi causa perdida no aguanto las ganas baby quiero que te entiendas que no te voy a dejar Y tú me llenas de yo sé que no soy perfecto. Pero nadie lo ve. No me juzgues, bebé. Y dame un beso. Que yo te enamoré. En mi piel tan enredé. Tú sabes eso. Y solo dime que tú quieres. Y la combina, mamá, yo tengo los poderes. En noche me llama. Son labios me reclama Ella dice que está pa' mí. Que le entregué el corazón en una canción. Y por eso me trajeron al remi Junto a Yalex y Prince Vamos a botella mo' e' take a shot for me <laughs> Ya le llego Puso tres estrellas, amarme Y ya tú sabes quién yo soy más Ya yeah, ex de Melody Yeah Para entregarte el corazón, baby A la cima con humildad Lo de la corona Junto a Deberon de Coach Con sola Rey